Habría que empezar por lo más evidente, es decir, que a partir de que ciertos países, el primero de ellos fue Japón, luego eh, Corea, y hoy por hoy, desde hace ya más de 15 años, China, eh, comienzan a adquirir una gran preponderancia ¿eh? en el concierto de las naciones y sobre todo en la economía mundial. Eh, América Latina eh, que sigue siendo una región fundamentalmente proveedora de materias primas aquí, Chile, principal rubro de exportaciones sigue siendo el cobre. Eh, entonces, eh, eh, de repente esto suscita un interés, pues muchos países asiáticos, hoy por hoy China, eh, son los principales clientes ¿no? de, de, la, eh, de muchos países eh, hispanoamericanos, ¿no? incluyendo el Brasil, es decir, latinoamericanos entonces eh, a partir de ahí de este inicial interés eh, económico eh, eh, también se transmiten pautas culturales ¿no? eh, yo me, me acuerdo para decirlo quizá con una con una imagen cuando yo era niño eh, tengo más edad que tú así que cuando yo era niño eh, los buenos productos venían de Japón y eh, las malas, pésimas manufacturas venían de Hong Kong y de China. ¿no? Eh, y hoy en día eh, de Hong Kong o de China vienen manufacturas, productos manufacturados de muchísimo valor agregado. O sea que, eh, es evidente el progreso que han hecho estos países, pero también, y es lo que se suele olvidar, cuando solamente se enfoca o se restringe el interés al área económica o a las relaciones eh, internacionales, eh, es la, eh, que la integración también, el acercamiento se da a nivel cultural, a nivel eh, político, eh, de intereses políticos, digamos, un acercamiento de, de perspectivas políticas para el área del Pacífico, en este caso para Chile, y con Chile y todas las naciones del Pacífico, eh, americano o asiático, y eh, a partir de ahí también surge ¿no? el interés por la, por la cultura de estos países. Eh, y a menudo, no siempre, pero a menudo también este interés es mutuo es de ambas partes. ¿no? Eh, por ejemplo, con las telenovelas latinoamericanas, que también son vistas en muchos países, eh, me ha sucedido... Ver novelas en Indonesia o en otras partes, eh, novelas mexicanas o venezolanas o colombianas. Y bueno, entonces, eh, generando desde luego también una, una, una visión distorsionada, pues Latinoamérica no es solo las telenovelas, Mi eh, Chile es solo la exportación de cobre. El caso de Filipinas es un caso eh, muy, muy, muy particular pues yo diré es el único caso en la historia moderna eh, de un país que fue principalmente hispanohablante y en donde el español hoy por hoy es una lengua muerta. ¿no? Eh, es un caso muy muy particular, ¿no? Eh, esto no sucedió ni con Puerto Rico ni con Cuba, ¿no? pero sí sucedió con las Filipinas eh, y esto genera también una una distancia, si se quiere, en el último siglo y pico entre Filipinas y Hispanoamérica pero cuando se conoce un poco la Filipinas y si es mi caso eh, en realidad eh, es curioso observar las enormes afinidades que existen entre ese país ese archipiélago ¿no? del extremo oriente eh, y, y América Latina eh, hay cosas que tienen que ver quizá más con la sensibilidad, con la percepción, más allá del pasado común colonial español, hay muchísima, una multitud de cosas, la forma de percibir, sentir la vida que es muy semejante, hay, muchos, eh, hay una huella cultural muy fuerte que se siente muy próxima de América Latina. Eh, aunque ni los filipinos ni los latinoamericanos somos hoy por hoy por desgracia mayormente conscientes de, de esto ¿no? pero, pero hay, hay eh, como dice el, el refrán donde hubo fuego quedan cenizas y donde hubo un pasado común de tres siglos y medio aunque hoy en día se atraviese un largo periodo de amnesia indudablemente, quedan muchas cenizas y quedan muchos rasgos comunes. Estudiarlos. Estudiarlos, eh, que es la mejor manera también de estudiarse a sí mismo. Pues eh, es cuando estamos confrontados con la otredad, con la alteridad radical, que en realidad nos, esto nos exige eh, ser claros, en nuestra propia identidad o ir definiendo una identidad que a menudo es una identidad cambiante eh, o que tiene un denominador común pero que eh, el resto va, va evolucionando y eh, por momentos de forma acelerada entonces estudiarlos estos países estudiarlas estas culturas es también aprender sobre sí mismo y creo que es en esta medida donde que los jóvenes de hoy estén dispuestos a ir hacia el otro que van a aprender sobre sí mismo, Es eh, iniciando de algún modo el derrotero por el mundo que uno toma conciencia de eh, su propia identidad. ¿no? Eh, desde luego definido como una identidad abierta, ¿no? como una identidad cerrada. Eh, en diálogo con el mundo, pero eh, creo que yo en ese sentido soy optimista, pues eh, hay muchas eh, deficiencias hoy, pero las cosas van por buen camino. Eh, hoy por hoy se puede estudiar en casi todos los países latinoamericanos lenguas asiáticas, hace 15 años atrás, 20 años atrás era casi impensable para alguien que no perteneciese a la comunidad de inmigrantes chinos o japoneses, o Nikkei, o bueno Entonces, eso es una, es una facilidad que en pocos años hoy en día está al alcance de cualquiera que tenga la voluntad de hacerlo, desde luego. ¿no? Eh, y, y lo mismo sucede también en, en muchos países asiáticos. Eh, eh, después, bueno, sobre la... Hay otras cuestiones que difícilmente eh, puedan ser resueltas hoy, que tiene que ver a saber si, la, si el día de mañana, dada la preponderancia, la importancia de la economía china, si el chino, la lengua china, será una lengua internacional como el inglés. Eh, yo soy bastante reticente en cuanto a dar una... Eh, respuesta positiva, pues eh, con muchas décadas de anticipo Japón estuvo embarcado en la misma camino que, que China y sin embargo el japonés no se ha convertido en una lengua de intercambio internacional, yo creo que difícilmente ninguna de las lenguas asiáticas se vaya a convertir en una lengua de intercambio internacional eh, pero eh, esto no quita de que hoy por hoy eh, a partir de que existe la posibilidad de estudiar eh, estos países, estas culturas, estas historias en muchas universidades, en muchos institutos, en muchas academias, los idiomas eh, está esa necesidad en las jóvenes generaciones estudiantes y eh, empieza a existir también la oferta académica que acompañe esta demanda, si se quiere, eh, y, y por eso hay que ser más bien optimista.